Hola amigos, de América Latina les habla Víctor Damián Rosa, el fundador de la log Logia Luciferina Semilla de Luz Universal y el representante de Lucifer en la Tierra. En esta oportunidad quiero tocar varios temas que son de interés general para todos ustedes, para todos mis seguidores, para los que nos siguen en las diferentes redes sociales, que mantienen pendientes de nuestras publicaciones y también que son de interés para los miembros activos de la Logia Luciferina, para los tejados, para los iniciados, para todos los miembros en general. Eh, muchas personas que son eh, espectadores quieren acercarse a la logia quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer un pacto de prosperidad, un pacto de dinero pero las personas piensan regularmente tienden a pensar que esto no hay que invertir absolutamente nada, y me escriben al whatsapp constantemente y me dicen Víctor, ¿es verdad que es gratis? Víctor, ¿es verdad que no hay que pagar? Víctor, pero ¿por qué tengo que pagar? No, Víctor, yo no tengo dinero. A ver, les explico varias cositas sobre este particular. Primero, estamos en un mundo material. Estamos en un mundo material. No es que uno diga, ahora, cada hora hagas un pacto con mi señor Lucifer y Pepito Pérez y el pacto ya quedó hecho. No. Implica elementos, materiales, altares y eso cuesta dinero eso a mí no me lo regalan verdad la persona que está interesada en hacerlo tiene que hacer el aporte de sus elementos es la única manera ahora si usted piensa que no hay que gastar un solo peso pues sencillamente nos ayuda de nosotros y haga usted a su manera Pida la ayuda a un familiar a un amigo a su mamá a su papá que le brinde la asesoría correspondiente y ellos con plena certeza que no le van a cobrar un solo peso. O hágalo usted mismo a su manera en su casa. Pero nosotros no nos pregunten, no nos hagan perder por estupideces. Todo cuesta dinero. Y en videos anteriores ya les había comentado los costos de hacer un pacto con mi señor Lucifer. Si se hace acá en el templo, es una ceremonia privada. Y esa ceremonia cuesta organizarla. El solo hecho del desplazamiento del personal hasta el aeropuerto o hasta la terminal a recogerlo a usted, nada más ese hecho y ya está costando dinero. ¿Ok? Todo cuesta dinero. Los velores cuestan dinero, las zarabaltas cuestan dinero. Montar un altar para ustedes, todo esto cuesta. No esperen que yo les diga, bueno, yo lo voy a ayudar a yo no soy un hermanito de la caridad señores y lo he dicho en múltiples ocasiones yo no soy hermanito de la caridad y en la logia luciferina, semilla de luz universal no hay hermanitos de la caridad hay personas de éxito personas exitosas que han logrado cristalizar todos sus sueños gracias a qué? a que se sacrificaron a que hicieron su aporte a que hicieron su, aportaron su granito de arena para que todo cambiara a que dieron el primer paso para que sus vidas fueran diferentes esas personas nunca estuvieron esperanzadas a que un hermanito de la caridad saliera de la nada a hacerle su favor a mí no me pidan por favor, piden whatsapp Víctor, hazme un favor dime los pasos para atacar. claro, claro que sí sus materiales primero sus elementos y le brindamos todas las asesoría del caso realmente la luz de Luciferina se de luz universal no les está cobrando realmente la, los aportes que ustedes hacen voluntariamente, son cuando empiezan a recibir las bendiciones de mi señor Lucifer, que personas muy agradecidas alrededor del mundo hacen sus aportes. La logia luciferina eh, hace presencia en más de 137 países en este momento, donde contamos conectados en, en 137 países alrededor del mundo. Esas personas pueden dar fe, pueden dar testimonio de lo que mi señor Lucifer ha hecho en sus vidas hay otro tema y es que me llegan me escriben al whatsapp que es la manera de contactarme a y les llega una respuesta automática con un enlace que los va a dirigir a nuestra plataforma en esa plataforma van a encontrar testimonios de nuestros miembros testimonios de pascados testimonios de adoradores testimonios de iniciados Testimonios de primeros ministros de muchísimas personas, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades y etnias, que dan testimonio de lo que Lucifer ha hecho sus vidas y cómo la logia luciferina les ha cambiado su vida. Y sin embargo, ustedes ven los testimonios y me dicen: Víctor, ¿cómo más es que es verdad? Hombre, ¿para que me contacten entonces? Señores, no me contacten busquen otra persona u otra organización que le genere más credibilidad que nosotros y de esa manera usted no pierde su tiempo y nosotros tampoco si en ese momento usted cree que el pujito de la esquina le va a generar más seguridad más confiabilidad más seguridad más garantías que nosotros sencillo hombre no pierda su tiempo caballero o señora contáctelo a él o a ella y a nosotros no nos hace perder el tiempo Y ustedes tampoco lo pierden ¿ok? Otro aspecto muy importante también Que les quería tocar Niños no pierdan su tiempo Niños de 13, 14, 15 años 16 años Víctor quiero ser famoso como Como Anuel uh, no W Primero hagan el curso en la vida Vivan la vida Coman de la que sabemos Y así buscan de la logia no existe la más mínima posibilidad que yo le preste atención a un menor de edad. Eso nunca va a suceder. La logia de luciferina hay cabía solamente para mayores de edad. ¿Ok? Otro aspecto. Señores, los que quieran venir acá, hacer el templo luciferino semillas de luz a pactar acá directamente. Es con cita previa. Todo con cita previa. No lleguen de sorpresa porque pierden la venida. No piensen que yo iba acá adentro y que van a tocar y que yo les voy a abrir las puertas. No, señor. Eso no funciona de esa manera. Separen su cita y con el mayor de los gustos se la asignamos. Pero primero me contacto para enviarle las condiciones para yo recibirlos. Que a ustedes les, les quede fácil viajarse al departamento del Quindío y que a mí me quede fácil recibirlos. ¿Ok? Otro tema. Las personas que en ese momento están en el proceso tienen una duda muy recurrente. Víctor o padrino, ¿cuándo me suelto las cintas? La primera instrucción es muy clara y dice: No se las puede soltar hasta nueva orden. Y me pregunta que cuándo me las puedo soltar. Víctor, esta oración la hago a las 3 de la mañana, ¿verdad? Les pregunto yo. ¿Qué hora dice en la instrucción? A las 3 de la mañana. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Por favor, dejados que les envío el proceso, no me hagan perder el tiempo en estupideces. Lean primero el proceso detenidamente, léanlo una y otra vez, y todas las dudas que tengan, me las formulan por escrito vía WhatsApp. Duda del día 1, duda del día 2, duda del día 3, duda del día 4. Por favor, señores, yo no me mantengo desocupado. Yo no me mantengo eh, de fiesta, señores, como para estar a toda hora esperando, pegado el WhatsApp, respondiendo cada duda que ustedes me todos los días. Una vez empezamos el proceso, me a todas las dudas que tengan de una vez. Porque si yo en el momento no les puedo responder, de pronto ustedes, por esa duda que tienen, hacen las cosas mal y todo se habrá perdido, ¿verdad? Entonces. Estén muy pendientes, por favor, del proceso que yo les envíe vía WhatsApp. Otra cosa, cuando, cuando les envíe el proceso, por favor, señores, imprímalo. E imprímalo. ¿Qué sucede con esto? Y esto es muy importante. Yo ustedes les envío el proceso que me envían a mí los diálogos. ¿Verdad? que preparan para usted yo se lo rendí a usted ese proceso inmediatamente nosotros lo eliminamos del WhatsApp ¿por qué? porque está gente que nosotros no podemos saturar los celulares inmediatamente lo eliminamos a usted le llega si usted por, de, infortunadamente llega a perder el celular se lo llegan a robar se le llega a formatear se le llega a borrar la información no piense que nosotros al otro día le vamos a cambiar el proceso nosotros no lo tenemos y hago la aclaración porque se ha presentado algún inconveniente con algunas personas que le enviamos el proceso y al momento me dicen padrino, hazlo un favor, me lo envía de nuevo fue que lo borré lo lamento mucho caballero, lo lamento mucho señora ya no lo tengo ay cómo así, ya no lo tengo no tengo la menor idea y volver a montar un proceso ¿Implica qué? Costos, señores, costos. Costos. Estamos en un mundo material. No en la cabeza. Un mundo material donde todo cuesta. ¿Qué toca hacer ahí? Desarmar tu el altar, volver a montar uno diferente y volver a montar un proceso diferente acorde para usted. Por eso siempre se les hace la salvedad cuando se les envía el proceso. Imprímanlo. imprímalo. imprímalo. Imprímalo ¿Y qué hacen? ¿No lo imprime? Lo pierden Y me echan la culpa a mí Víctor eres un mentiroso Eres un ladrón Me robaste Devuélveme el dinero De los elementos ¿Cómo así? Se le envía el proceso Lo pierde Y nosotros tenemos que correr Con ese gasto No señores A las personas se le pierde y se le dice varias veces Imprímanlo, guárdenlo, guárdenlo en otro archivo, pero no hacen caso, y cuando me piden el proceso yo no lo tengo, Víctor me zafaste, típico en el mediocre, típico en el fracasado, típico en el perdedor que no asume responsabilidades, el perdedor siempre se justifica y siempre está buscando culpables en los demás, como las personas de éxito, los ahijados que llevaron a feliz término el proceso, ellos en ese momento no tienen queja absoluta y viven con todo explotador. ¿Por qué ellos si pudieron usted no? ¿Por qué? Por falta de compromiso de su parte, señores. Por falta de compromiso. Nosotros somos muy claros y muy transparentes. Le enviamos el proceso para que usted lo imprima y lo haga cuenta con todo nuestro acompañamiento de principio a fin pero, eso no quiere decir que usted cada media hora nos escriba una duda y se la respondamos no, usted lo que hace es le enviamos el proceso lo revisa y nos formula todas las dudas que tenga todas, todas, todas y todas se las respondemos tiene más dudas todas se las sacaremos el mismo día pero si usted va todos los días, cada día lo escriba y escriba, ¿cómo es que tengo que hacer esto? Esto cómo es que lo hago, señores, señores, señores, nosotros nos mantenemos muy ocupados para ocuparnos de una sola persona, para ocuparnos de un solo aislado. Aquí cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus funciones. Y nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, es elaborar un proceso para que usted lo lleve a feliz término, un proceso exitoso. Que sea consecuente de principio a fin. Ese es nuestro compromiso. El compromiso suyo es hacer las cosas como se le indiquen de principio a fin. Aquí cada quien se compromete en lo que se tiene que comprometer. Hay otra situación. Se les envía el proceso. Se montan atares. Al otro día, Víctor, me arrepentí. Por favor, devuélveme el dinero de los elementos. Víctor, me arrepentí señor ustedes van o piden eh, qué sé yo algún producto por alguna página qué sé yo eh, un televisor el televisor le llega a la puerta de su casa lo conecta disfruta del partido se dio cuenta que no que realmente no necesitaba el televisor Hágame el favor, devuélvame la plata. Y se queda con el televisor. ¿Cómo no, así? Señores, yo les envío el proceso. Quede, y aparte de todo, ¿quiere el dinero otra vez? No, señores. Eso no es un juego. Eso no es un juego, señores. ¿Quieren transparencia en las cosas? Nosotros se la brindamos. ¿Quieren seguridad? Nosotros se la brindamos. Pero con nosotros no se juega, señores. A nadie se está obligando a que haga el pacto. A nadie se está obligando a que pertenezca a la logia A nadie se está obligando a que salgan sus problemas Es su decisión si seguir en la miseria, en la pobreza absoluta Aguantando hambre Aguantando necesidades, humillaciones Mirando como las, como las demás personas Triunfan en la vida Siendo un espectador más Es su decisión Víctor, convénceme De que debo hacer un pacto con, con Lucifer Yo no tengo que convencer a nadie Si a ustedes no le sirven los testimonios de los miembros, la calidad de vida de nuestros miembros. Si no les sirve ver todo lo que avisa en redes sociales de la logia, para estar seguros, sencillamente no hagan nada. Que a nosotros nos da igual. Es su vida. Es su vida la que va a seguir arrastrada por el resto de su vida, por lo que le quede de vida. No es la vida de nosotros lo que está en juego. No es el futuro de nuestros hijos. Y es su decisión si seguir en la pobreza o cambiar de vida de una manera radical. En los próximos días, le haré conocer. Eh, las reuniones que se han presentado acá eh, en la organización Luciferina o en las instalaciones de la Logia Luciferina Sevilla de los de Universal. Esas reuniones se presentaron en el primer trimestre del año con todas las medidas pues, eh, de bioseguridad del caso. y apenas vamos a publicar en eh, los próximos días. Las vamos, a, las vamos a reconocer muy pronto porque es otra pregunta recurrente. Víctor, ¿por qué el templo cuando haces publicaciones eh, lo solo sencillo, usted no mantiene pendiente de todas las publicaciones y no se han dado cuenta de las reuniones que se hacen cuando el templo está con público y lo otro porque no se hacen reuniones todos los días ok se hacen varias veces al mes porque no a todo el mundo le queda fácil viajar de diferentes partes del mundo y estar en un mismo día y ahora con el tema de la pandemia es mucho más complicado y entre otras cosas porque las reuniones son secretas. Hay unas que publicaremos. Hay unas que publicaremos en las redes sociales. Otras se quedarán para nosotros. De lo que se hable, de lo que se haga dentro de... Eh, en medio de la reunión o dentro de las instalaciones. Es algo privado, secreto. Y únicamente así se los pactados. No hay cabida para curiosos. ¿Ok? Mi nombre es Víctor de Marlos Villarreal. Les habló del templo de los de nuestro universal. Atrévete y de sorprender